Saludos cordiales, Luis en directo. el Line siempre emite en directo. En esta ocasión desde Madrid. Nuestra invitada de hoy, ahora os digo quién es. La estáis viendo. Lo... <risa> bueno, se llama Florina. Les quiero responder. Voy a responder tal día a una pregunta, ¿vale? Que he preparado bien de las en los comentarios. El cualquier pregunta puede ponerlas ahora mismo en el chat el que esté en directo y el que lo vea el vídeo y yo en los próximos vídeos respondiendo vale hoy voy a que nos pregunta estudiante ¿se puede estar allí para las para, para haciendo prácticas trabajando también a la vez que estamos estudiando pues mira claudia te lo he estado estudiando y hay buena noticia el tiempo que puedes estar aquí es lo que duren esos estudios en los que te has matriculado en los que te matricules o te apuntes generalmente suele ser un año vale pero también pone la ley española que puede ser hasta los años y más buena noticia se pueden prorrogar me explico si tú te encuentras en un centro de estudios que vas a estudiar algo que dura apoyo pues que sé sé, tres años pues también valdría buenas noticias verdad claudia ahora te digo lo que los, los, las pegas por así decirlo esto le sirve a claudia y a cualquiera que, que nos esté que Quiero venir aquí a España con visa de estudiante, que ya sabéis que desde hace poco os permite también trabajar a media jornada, pero podéis estudiar y trabajar a la vez de forma legal. Lo que sí os piden, eh, Claudia, que si vas a estar más de seis meses, tienes que traerte un certificado de que no tienes antecedentes penales en tu país, que es delincuente, ¿vale? Y también un certificado médico, que no tienes ninguna enfermedad infecciosa. Eso para si vas a estar más de seis meses. Pero insisto, podéis estar. El tiempo que duren esos estudios en los que os matriculéis. Habitualmente puede ser un año o hasta dos años prorrogables. Y otra cosa muy importante: el pasaporte que traigáis tiene que valer, por ejemplo, si voy a estar un año y medio, pues que tenga validez el pasaporte de ese año y medio. Vale. No vale un pasaporte de tres meses y luego voy a estar un año. Creo que me he explicado, Claudia y todos los que estéis en esa situación. Si a alguno le queda dudas, que se suscriba, o sea, que lo ponga en los comentarios que no esté suscrito que se suscriba ahora mismo que le dé a la campana y en los próximos live pues nos veis en directo y podéis preguntar en directo en este vale eh, y el que nos escuche en spotify que le da el corazón verde mm, una cosa eh, voy a vamos a pasar a la entrevista con florina eh, florina lleva en españa si digo algo mal me lo que me corrija pero lleva ya 14 años en españa está trabajando en madrid actualmente vino de fuera, vino de Rumanía y el objeto de la entrevista de hoy es que nos cuente cómo es la realidad el día a día trabajando en Madrid, en España, a día de hoy. Pero antes que nada, pues que Florina se presente y, y nos diga un poco su historia para que la conozcáis. ¿Te parece bien, Florina? Sí. Vale, pues preséntate bueno. con ellos, con los prislines. trabajando ya en romanía y eso, en casa de sus primos. Eh, no sabía hablar español, solo sabía muy poco, hola, qué tal y nada más. Eh, ha sido un poco difícil al principio porque, claro, no sabía, no sabía hablar y no sabía nada, ni de sobre todo quieren conocer eh. experiencias reales yeah. mm, yo sí que este voy es que estaba dando como vamos en directo estaba sí. dando difusión en redes sociales pueden estar en el chat los que estáis en directo luego al final os veo todo lo que me habéis preguntado vale que cuesta mucho traeros a los invitados que convencer a florina me ha costado pero sí. aquí está muy, aquí muy estoy. bien aquí está florina mira yo te hago la primera pregunta si vale. quieres porque Decidiste venirte a España pues, y no quedarte allá en Rumania. Sí, decidí venirme a España porque por una vida mejor, por ganar un sueldo mejor, porque en Rumanía sí había trabajo pero salgaba muy poco y decidí cambiar y buscar una vida mejor. Y y ahora con esa perspectiva 14 años, ¿no? Sí, Más o menos desde sí, que diste el paso. Con esa perspectiva de tiempo, ¿te alegras de haber venido? ¿No te alegras? Sí, sí me alegro Díselo de, a los Prisles. Me alegro de haber venido porque he conocido he conocido otro mundo, eh, otra otra cultura y he aprendido cosas eh, y también sí creo que me quedaría si sí, me quedaba en un día no aprendía tantas cosas que he aprendido aquí porque claro es que de aquí lo ves diferente o sea te enfrentas tú tú solo a, a, a todo porque aquí no tienes a nadie no tienes a tu familia no tienes a yo que sé amigos tú, vi, tú viniste sola porque eso es importante no es lo mismo cuando uno viene con, con familia una, no con una amiga, con una amiga de, pero no tenías aquí familia ¿Y cómo lo hiciste? Pues venimos en, en, un au, en un autocar que hemos tardado tres días en llegar. Sí, hemos tardado tres días. ¿Y, y, y, y, ¿Y recién llegada aquí a, a Madrid, cómo te alojas? Pues nos alojamos en una casa de sus primos que estaban ahí ya y luego ya encontrar trabajo. O sea que tenías a los primos, sí, un poco de tu amiga, pero, ¿no? Que sí, no eran tuyos. No eran... Ya sí. por lo menos ahí tenías un camino, ¿no? Sí. El primer trabajo. Eh, Florina, los que... prislines quieren saber cómo es el primer trabajo. Más que nada, para ellos aprenden. Sí. Porque llegan a un país que no conocen. Claro, en No cocina, tienes papeles, a lo mejor. Pero no entendía nada. Pues, Eso no más tenía. difícil. Sí, no entendía más nada de. Chicos, viene de Rumanía. Pero no, no, de, no, de, no de donde Drácula, ¿eh? No de Transilvania, no, ¿no? ¿no? De donde no, Drácula no. no, no pero pero no. allí allí no hablan el, el español. Allí. El, idioma, el claro, humano, el ¿no? El humano, sí. Y mirar ahora qué bien lo habla el español. Bueno, gracias, pero, pero recién llegada... Sí, bueno, eso lo aprendí a, a, Con a, a. el tiempo. El idioma lo aprendí con el tiempo leyendo diarios, aunque no entendía nada, pero sí me ponía a leer y conociendo gente españoles. Y entonces me ponía a hablar un poco mal al principio luego me conectaban y así y en el trabajo cómo te entendías con el jefe fue pues o... mal mal porque al principio no entendía nada y me decía una cosa y traía otra oy, oy, oy, oy, oy, oy. oye te puedes tomar que... Gracias. Florina que, le, que bueno no se va a enfriar porque está frío no, ¿no? no Enséñaselo a, a los prilines si quieres que aquí con, con los nervios de la entrevista a pobre veo que nos ha no tomado su refresco menos mal que frío sí menos mal algún consejo florina que tú crees que le podría venir bien a los PrISLINES, que muchos de ellos quieren venir a españa a trabajar no saben cómo sí. algo que tú creas que les puede ser a ellos útil mm, lo primero lo primero que tienen que hacer es informarse bien de las cosas antes de antes de venir el segundo formarse eh, formarse por ejemplo en algo en lo que quieran, quieran trabajar y tercero que de la gente de todo lo que de los sueldos que van a ganar dónde se van a alojar y todo eso e informarse de todo y algo que nos preguntan nos habéis dejado en los comentarios en YouTube en el canal de Please Line, nos dicen el tema de la educación de los niños mmm, a lo mejor tú le sabes responder. Si alguien viene aquí como turista y se queda aquí un poco a vivir, un poco, si ¿sí a los niños los puede educar, los puede llevar sí. al colegio. Tú pregúntales tu experiencia para que ellos lo a sepan. A los niños sí los, se puede educar. Todo todo el mundo tiene tiene derecho a educación y más más los niños, ¿sabes? No, no, no les piden no, papeles para matricular no, al niño, ¿no? ¿no? En todo caso será el empadronamiento, supongo sí, yo que sí, eso os lo dan siempre. Sí, el empadronamiento. Si ¿Y tienes eso, una casa donde si alojarte Entonces puedes educar a tu hijo, llevarlo al colegio llevarlo y a la guardería. Al colegio, claro, Aunque hayas sí. entrado como turista. Esto es importante que lo sepáis, Disliner, ¿vale? Y un consejo importante, siempre el, el solo llegar que se empadronen, ¿verdad? Claro. Muy importante. Donde, en la casa, en en la la casa vive, donde claro, viváis, al ayuntamiento. Y luego ya lo, Empezar okay. los tres ¿Lo años o lo de la tarjeta roja que Florina lo ha aprendido ahora conmigo, que no sí, lo sabía no que lo en sabía. seis meses ya. No, yo no la lo sabía. Tarjeta roja, no lo sabía. No, okay. no, no, no, no, la, no, no era tu caso. <risa> no era mi caso. En algún consejo mmm, eh, que les quieras dar para trabajar, nos está preguntando ahora mismo. Mira, yo el Fuentes nos dice cómo hacer para conseguir trabajo eh, en España. Nos dice, por ejemplo. Pues buscar, buscar, formarte y, y buscar, y no dejar de buscar y de, de tocar en las puertas, en las, en todo, en los redes en las ofertas que voy a en dar ahora, ofertas, ahora Prislaine claro. nos va a dar las ofertas de, de estos dos últimos días sí las, las tengo aquí preparadas, os las voy a dar buscar. pero diles también sitios donde tú creas que se puede buscar, aparte de las que les digo yo pues para pa ayudarles, anuncios, por ejemplo. En mil anuncios. Allí no. encuentras trabajo. Ahí bueno. tra uh, si, si buscas, vale, sí. es bueno que tú les digas. Sí. Y también donde le dices, Porque ahí también hay... Otra pregunta que tengo, ti sí. Florina, algún sí. caso de éxito que hayas tenido aquí trabajando en, en Madrid, en España, y algún caso de fracaso, sí. La experiencia de éxito y de fracaso que tú creas que puedas compartirla. Pues de éxito? ¿Qué puedo decir? Es que, no sé, puedo decir que he terminado, me he preparado, me he formado en un curso, en el agente de handling y lo he terminado. Ah, muy bien. Me, sí, ¿Y eso, me eso cuánto cuesta más o menos? Pues, para, para que, que ellos lo sepan. Bueno, a mí me costó 1.400 por ahí, no sé, ¿Y cuánto dura más o menos? El curso duró seis meses. Ah, muy bien. Sí. Y claro, y así ya con eso puedes trabajar, ¿no? sí. En el aeropuerto, en sí. este sí. caso, ¿no? Sí, muy, muy, muy buena idea. Sí, muy bueno. Y eso acaso caso de éxito, ¿no? Estás sí, contenta, ¿no? Estoy contenta, ¿Estás que contenta? He terminado y tengo mi y Pues ahora ya trabajar en ello. Y algo de fracaso, que aunque suena así un poco negativo, siempre es positivo para prevenir, ¿no? Para cosas, ya. experiencias que tú hayas sabido. Ya. O sea, no, no hay que dar a lo mejor apellido ni eso, pero cosas, consejillos para los clientes. Ya. Pues trabajar al final que te digan que no te paga lo que has trabajado, que te quiten del sueldo y eso. ¿Qué pasa? A veces, a veces pasa. Mira, nos está diciendo ahora mismo Robinson, en directo en el chat, por favor, el que no esté suscrito al canal de Prisline, ahora mismo para el vídeo, se suscriba y le da la campana, para que en las próximas emisiones que Prisline siempre emite en directo podéis preguntar como Robinson, en directo. Mientras en los comentarios. Nos dice Robinson Castillo. Hola, ¿en qué parte de España es más fácil conseguir trabajo para una persona sin papeles? Saludos desde Colombia. Muy pronto en España. Saludos a ti, Robinson, de parte de Florina y de parte de Luis. Saludos desde Madrid. ¿Qué pues le aconsejarías a Robinson? Pues no sé, yo Ojo, que sin que papeles. Sin papeles. Yo creo que en Madrid, porque en Madrid hay mucho más trabajo de, de otra parte, pero pero... Eso no significa que no puedes encontrar también en, en, en otra ciudad de España Eso no significa que solo en Madrid Yo digo Madrid porque... Es lo que conoces sobre es todo es lo, es lo que conozco y lo que se escucha Porque hay mucho más trabajo, mejores, mejores pagados Pero también te, tienes que tener en cuenta que es una, una gran ciudad Madrid Y claro, los alquileres es más caro, ¿no? Claro, es más Aunque caro Aunque yo he conocido mira, la vida es más más cara. Pero también. mira un truco: si os veis el vídeo anterior a este, el otro día sí. hice una entrevista a una chica, sí. pues de Colombia creo que es Robinson, que vive en un pueblecito de Toledo, porque sí. lo que has dicho tú claro. Florina, porque es muy barato allí, pero sí. está muy cerquita de Madrid. Sí, Entonces sí, sí. paga alquiler barato claro. y, y, y trabaja. Y lo trabaja en, en, Madrid. en Madrid que hay mucho trabajo. Pues sí, eso es bien. buena idea, Florina. Sí, es muy buena idea. Tomad sí. nota. Es que en Madrid está el alquiler caro, pero hay pueblecitos. Hay pueblecitos. Pero tú que... vives en Madrid, ¿no? Sí, yo vivo en Madrid. Bueno, sí. Florina es que tiene mucho dinero, ¿no? No, no, no, no eh, tengo dinero. Eh, bueno, pues, pero bueno, no, no vivo digo aquí. Mal. Mal. aquí Ella no vive en un pueblecito. <risa> yo, nah, ya siguiendo a Robinson, ¿conoces a alguien que a lo mejor en vez de vivir en Madrid haya encontrado trabajo fuera de Madrid, te quiero decir? Sí, okay, Yo, yo madre... creo que sí, también. También, ¿no? En pueblecitos ser. también puede sí. que encuentre, ¿no? Sí, Sobre todo esto sin papeles y sí, eso, ¿no? claro. Eh... O sea que la respuesta podría ser variada, ¿no? Para claro, Robinson y sí. los que estén en la situación. En Madrid hay mucho trabajo, hay mucha gente, muchas empresas, pero también en el resto de España, aunque puede variar. variar, puede no... variar. A ver, el vídeo de los refugiados, presidente Meu, lo estoy preparando porque lo estaba hablando con Florina, que aunque ella no ha tenido que hacer la entrevista para la tarjeta roja no eh, le hemos estado explicando lo que es la tarjeta roja sí, no, lo sabía. no lo sabía se ha quedado alucinada es sí. un salvoconducto en seis meses trabajando pues está diciendo a la president menou creo que sí. es, que cuando muy pronto porque quiero dar un buen vídeo explicando muy bien cómo superar esa entrevista tan importante porque yo creo que es una entrevista más para que te dejen trabajar en españa y en seis meses mucho más yo creo que el siguiente que no tenga invitado va a ser este vídeo vale Hoy que poner a Claudia, que creo que ha quedado claro lo que le he dicho, ¿vale? De lo de la visa de estudiante, ¿vale? Que puede ser por tiempo indefinido. Mientras duren los estudios, un año, dos años o incluso más, renovando. Joel eh, Fuentes, ¿se puede conseguir renta de habitación si uno no tiene papel en el trabajo? Es decir, al llegar a España. Renta de habitación. No sé renta de no Eso que será. Yo creo que se refiere alquiler, ¿no? Que si sí. se puede encontrar una casa, pues es que... va a ser un poco difícil, o sea que primero lo que te pide, te pide un, Díselo, contrato, ahí, ah, un contrato de trabajo te pide eh, para alquilarte la. Para alquilarte una, un piso, una un piso una habitación. O un, una habitación a lo mejor. Aquí nos dice yo el sí. Ya. Alquiler. Sí, él, él se refiere, recién llegado a España, ¿cómo bueno, consigo una alquilar... habitación para alquilar? Sí, para alquilar una habitación no te pide un contrato de trabajo tampoco pero Mira, Joel, tienes que tener dinero y porque te va a, a pedir algo a un, claro, no, porque luego alguien, hay gente que alquila a lo mejor la casa sí, y luego alquila las habitaciones para es compartir para, claro, para sí, compartir sí, Esa a lo también. mejor no te pide tanto ¿no? No, mientras no, le bueno, pagues un mes en curso y luego un mes en curso o algo así, vale. depende de la gente, pero ahí le podría va. valer aunque sí. no tenga papeles no si sí ya vamos sacando una si es para una habitación Claro, yo el para una habitación. Si viene sí. con una familia si o si viene algo, con gran familia o un para mi... no sé, va a ser un poco difícil. Robinson Castillo, ¿qué tal es Vilanova y la Geltru para trabajo? Si hay oportunidad, o definitivamente el mejor Madrid. ¿Vilanova de... Sí, Vilanova y la Geltrú, es un pueblo de Barcelona. Ah. Pues ¿tú qué le dirías? Es que es. Robinson, yo creo que según las circunstancias, si tú sí. tienes conocidos en vilanova y la Geltru, claro. prueba, no prueba en Vilanova, claro. ¿verdad? luego te puedes cambiar, cuando claro, quieras. luego te puedes cambiar, eh, hombre, allí en Cataluña te piden un poco lo del catalán, para claro. ciertos trabajos, ¿no? has oído hablar de eso? ya, he, he oído, pero Pero yo... no lo has visto, Ojo, para otros no y no. es que te entrevistas a, aquí a una chica, por ejemplo, que venía de Venezuela a Barcelona, viniendo a Madrid, porque le pedían ahí claro. el catalán a lo claro. mejor para trabajar en una tienda y esas cosas aunque eh, si conoces a alguien en Vilanova, vete para Vilanova y si no te bajas para Madrid que no hay nada no hay mucha distancia, 600, ¿verdad? 600 kilómetros, ¿no? kilómetros. Lina Polania. Hola, llego el martes a España. Quisiera ser entrevistada. Soy colombiana. Toma ya. ¿Te apetece <risa> entrevistar a Lina? Sí. ¿Eh? ¿Yo? ¿Martes? Lo vemos. Lina, ponnos en los comentarios la manera de contactar contigo. Hacemos una entrevista. ¿Vale? Eh, qué bueno. Bueno, Oslo. Bueno, quieres añadir sí. algo más antes, me va la. Bueno, pues yo no. Algo más que quieras decirle a los PRILINES. prilines. os voy a las ofertas de trabajo de hoy, ¿vale? De acumulado para vosotros. Mira, a ver, están buscando mmm, personal de cocina para eh, restaurante del grupo Dani García, restaurante vivo. Eh, busca ayudantes de cocina para su nuevo centro de trabajo en Tarifa, que está en Cádiz, ¿vale? Eh, buscar eh, vivo las con b alta las dos del grupo dani García ayudante de cocina para CAC. más ofertas de trabajo Voy un poco rápido para no si sí. eso las veis son el twitter de Prisline insisto las voy poniendo todas eh, estas es de programadores eh, programadores senior o junior analistas programadores consultor técnico analista orgánico arquitecto enviar el currículum a selección con dos c's selección arroba r -a w n -b alta p punto es selección arroba rawson bp o es ¿Vale? enviar el currículum tanto para programadores analistas consultores analista orgánico o arquitectos esto de programación ofertas que os digo prisliners aquí estamos un jefe de obra eh, para una subestación de alta tensión enviar el currículum a irene punto marca irene punto exceltic .com, vale eh, esto es para, para jefe de obra vale de alta tensión más ofertas yo todos los días que hago un vídeo os doy las ofertas que nos han entrado aquí mira están buscando dos para barcelona robinson cerca Vilano y la cel 200 puestos luego 65 puestos para la comunidad valenciana 60 puestos para madrid de vigilante de seguridad a todos y 10 puestos para las islas valencianas esto tenéis que eh, es el grupo eulen eh, enviar un email a selección con 12 selección cat todo junto selección cat arroba eulen .com, vale para trabajar de vigilante de seguridad en muchos puntos de españa y un montón de puestos, vamos, casi 300. Ahora os digo una que, que le ha encantado a Florina. ¿Te gustaría ser.? ¿Quieres trabajar como asesor financiero? Oferta de empleo para Madrid. Hay que enviar la candidatura a. Os digo el email siempre: arroba. Eh, o sea, el, el email es cv arroba. HR guión medio K de kilo eep .com. Os lo repito vhr medio k de kilo, e, e, p. Com, para trabajar financiero en Madrid. Otra oferta que nos ha llegado a Prisline, delineante de producto con autocad mechanical. Eh, formación en diseño industrial, persona minuciosa en el trabajo, veros el vídeo de las habilidades blandas. Que no solo busca muchas veces conocimiento técnico, sino cómo es la persona. Bueno, el currículum hay que enviarlo a monica.diert monica.dert arroba puntocom Delineante de producto con Autocad mechanical. Y alguna oferta de empleo más que acaba de llegar. A ver. Proceso de selección de repartidor con carnece para incorporación inmediata en empresa del sector en Valencia. Enviar el currículum a info.esplanadum.es. ¿Lo he sí, dicho bien? Sí. La siguiente la vale, de ella. ¿Quién? vale. Seguro que la hace mejor <ríe> que yo. Esta, esta se la dices tú a los preliminares. Ah, Planchista, chapista, eh, con más de cuatro años de experiencia en el sector automoción para incorporación inmediata, ¿eh? Eh, en Benissa que está en Alicante. Ah, sí, es es tele en Alicante. un teléfono de contacto, teléfono. Es teléfono de España. Insisto, el que esté fuera de España puede a ver si. Mira, estas empresas están buscando gente para trabajar. Sí. Y os digo la verdad que lo comentaba con Florina. Muchos no encuentran personas para trabajar aunque no os lo creáis a Las empresas les cuesta encontrar Bien. gente. Yo creo que a alguno os arreglarían hasta los papeles para que os vinierais. Yo creo, ¿eh? dile el teléfono el de teléfono, España 961 146 599, que es para trabajar de planchista, chapista, o sea, para chapa de esto sí. en el sector de automoción. Eso en sí, Alicante. en Alicante, cuatro sí. años de experiencia. Cuatro años. Eso de sí. Experiencia, sí, vale. Eso sí. A ver, la borramos. Está ya, pues yo, según se las digo, la voy borrando ya. Pues ya, como queda ahí en el vídeo, pues esta última muy interesante está la que florina también pero la tienes que decir es una empresa top dentro del sector inmobiliario en la costa del sol Adeco te da la oportunidad aquí tienes los detalles de la oferta esto es una donde os tenéis que meter por internet y ahí aplicáis a la oferta l n k d punto n barra g z Peque en pequeño letra pequeño luego en grande F U x b de barcelona y c de casa en marbella en marbella málaga pero bueno aquí en españa las distancias máximo son 500 kilómetros 6 kilómetros por ahí sí, sí, sí. Sí. pues preliminar es que, que más o menos hemos acabado deja las preguntas que os surjan en los comentarios vale si alguna se me ha pasado del chat gracias a todos los que estáis ahí Todas las ofertas podemos aplicar los que no tenemos documentación. A ver, estas ofertas suelen pedir papeles. No, Robinson, Castillo, pero intentar. Y es más, lo que os estaba diciendo, que alguno alguna empresa, yo creo que os puede arreglar hasta el de los papeles. Porque hay determinados puestos. Yo he hecho aquí entrevista, por ejemplo, a una chica sí. de Venezuela. Oye, entra habían encontrado trabajo y rápido, vamos. O sea, y sí. 30.000 euros para arriba. Pero sí, sí, sí, sí. Y porque era programadora, pues una de no, las ofertas allá. que he leído arreglar los papeles porque necesita Depende formática. De la suerte, de claro, de la suerte y lo que dice Florina, la preparación. Claro, vale. Sí, de la la preparación también. Prilines a los emails que os están dando cosas Florina, llamar y decir la situación. Como claro. el problema del idioma no lo tenéis, que a lo mejor alguna de ellas os arregla los papeles, claro. ¿vale? Porque muchas empresas necesitan gente para trabajar y no la encuentran. Si os pues, pues eso. Mm, que gracias por estar ahí, por gracias. seguirnos Muchas gracias Muchas a todos. Muchas gracias a vosotros también. Nos vemos en la próxima emisión, la de la entrevista a las demás, con preguntas. Y, y. Eso. Hasta la próxima, Prisciles. Hasta luego. Chao, chao. Chao.